Hola, bienvenidos al canal, les apuesto esta alcancía a que por lo menos alguna vez en la vida se han duchado ¡Dame mi plata! Hola, ¿Eh? ¿Eh? hola. tipos de vecinos, hay muchos tipos de vecinos y ustedes se preguntarán, ¿cuáles? Y yo les respondo aquí, los tipos de vecinos que se quieren No quiero mucho hermanos, me alegro ser mis vecinos Igualmente a mí, Venezuela. Los quiero mucho, hermanos. Los quiero mucho, Holanda y Guatemala. Igualmente, hermanito. Maragüen los quiere de cierta forma fraternal. Me encanta que seas mi vecino, Perú. Igualmente, Bolivia. ¿Qué te parece si hacemos una alianza? ¿De nuevo? Claro. Mm, ok. Pero hay también ese tipo de vecinos que te odian. No puede ser, weón. Otra vez haciendo amistades con este come palomas. Está rompiendo el Tratado de Paz de nuevo. Ahora tendré que quitarte. ¿Qué me vas a quitar? ¿Recuerdas? ya no tengo mar. ¿Tienes algo similar? Aquí en el lago Titicaca. Te lo quité. ¡Ahora sí! Yo no tengo mar. <ríe> weón, no hagas nada con mi astucia. ¡Ven acá, che! ¡Ven acá! Todavía no te doy tu merecido por no ayudarme en la Guerra de las Malvinas. ¡Ven aquí, boludo! Hay también ese tipo de vecinos los cuales hacen una fiesta enorme, uff, con su estéreo gigante y toda la cosa. ¿Y tú lo único que quieres es irte a dormir? ¡Cállense! ¡Jue! Invité a algunos amigos a tu fiesta. ¡Que venga, che! ¡Ahora sí! ¡Haremos fiesta toda la noche! Gracias Argentina. Me ¿No diste motivo para usar esta belleza de nuevo. ¿Qué? Hay también ese tipo de vecinos los cuales hacen una casa enorme, enorme, enorme, grande. Y tú solo tienes una casita chiquita, chiquita, chiquitita. Les voy a contar algunos logros de los uruguayos. Campeones del mundo dos veces. Campeones de la Copa América 16 veces. Y somos mundialmente conocidos por nuestra gran exportación de carne. Esos son un sinfín de números... Güey, creo que moscas! No sé. Hay también ese tipo de vecinos los cuales no quieren saber de ti nada. Por favor, güey. Déjame entrar a tu casa. Tengo familia. Ha. que no Do not think that be having a new boss I will change. Fuck you. Okay, wey, ni modo y. ¡Ay muchachos! ¡Oh! What's happening? What happened? Holy shit. Hay también ese tipo de vecinos los cuales.. Pues ahí se quejan de todo, de todo, de todo. Todo, de todo, de todo. No puede ser, estoy con la peor economía de toda Sudamérica. Odio estar así. Increíble que ese Maduro no le haya dado nada. Estoy harto. No puede ser, da malvaron el Bolívar otra vez. ¡No! Hay personas que nunca están satisfechas con lo que tienen. Sí, bueno. Regresame mi mar! Y este fue el final del video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denme un like que me ayuda mucho. Ah, y quiero recomendarles un canal llamado Luis, el cual hace muy buenas animaciones. Hizo una animación del anterior video. Aquí en la descripción les dejo el video y su canal. ¿Qué? Y este fue el final del video. ¡Adiós! Ahí tienes, cieguito. Oh, se me olvidaba. Qué tonto soy. El detalle de oro. Ahora sí, Dieguito, descansa en paz. ¿Qué hace acá Perú? Voy a ver qué es lo que hace. Perú, ¿qué haces? ¿Pero ¿Qué, ¿Qué estás bromeando?